Buenos días. Gracias por vuestra asistencia. El motivo de esta rueda de prensa es poner de manifiesto el trabajo que hemos llevado desde Zaragoza en Común con diferentes entidades sociales y vecinales sobre el tema de los presupuestos. ¿no? Ya sabéis que Zaragoza en Común quiere ser una, una herramienta, un instrumento para la participación de los colectivos, un cauce, de alguna forma, frente a un Gobierno como el del Partido Popular y Ciudadanos, que, que han hecho caso omiso a la participación de estas entidades. Hoy mismo en la Junta de Portavoces hemos vuelto a pedir que pudieran acudir presencialmente las entidades a defender en los plenos sus posiciones y, una vez más, se nos, ha, nos, se nos han puesto a plantear el problema de los protocolos sanitarios cuando estamos hablando de la intervención de una única persona desde el fondo de, del pleno, que está absolutamente vacío. bien Sabéis que esta ciudad también cuenta con una serie de órganos consultivos, como el Consejo Territorial de Alcaldes, el Consejo de Ciudad, que tampoco han sido instrumentos de participación, porque se han limitado el Gobierno a darles información del presupuesto y a dejarles cuatro minutos de intervención sin, sin preguntarles previamente cuáles eran sus ideas, las ideas del tejido asociativo sobre los presupuestos. Esto también es, marca una línea de continuidad anterior de, de, con anteriores años y anteriores presupuestos, porque de alguna forma estamos viendo que en anteriores presupuestos tampoco se ha aceptado ni una sola propuesta ni una sola alegación que proveniera de estos colectivos. ¿Cuáles son las demandas de estas entidades? Bueno, pues deciros que son entidades que provienen del mundo de la educación, de lo social, feministas, vecinales… Y que, por ejemplo, en el ámbito de la ocupación de la educación eh, hay una preocupación por el descenso del presupuesto en un 10% en relación al mantenimiento de los colegios públicos, la afección por los recortes de personal en los oficiales de mantenimiento, que se sigue arrastrando desde, desde el comienzo de este Gobierno, el mantenimiento del apoyo a la concertada, que supone un mazazo en términos de discriminación hacia la educación pública, en el, ámbito social, pues en el ámbito social, estamos viendo recortes en el plan de lucha contra la pobreza infantil o las políticas de, de integración so sociolaboral o las dificultades del acceso a las ayudas municipales. Lo estamos viendo también en las ludotecas con los convenios de colaboración público-comunitaria con entidades como Trébol, como Gusantina o Cadeneta, que son entidades que yo creo que han dejado clara eh, la, la buena labor que han realizado. En, esta, en estos proyectos de ludotecas. Las entidades feministas también nos trasladan ¿no? su preocupación y malestar por el desmontaje de las políticas de igualdad ¿no? y por cómo eh, la Oficina de Transversalidad de Género corre riesgo y seguimos sin saber en qué, qué, va, qué van a suponer las demandas que acepte este Gobierno a Vox en este campo. De la economía social, pues también nos trasladan ¿no? que no se recuperan el mazazo de los recortes habidos en, en los primeros años del gobierno de Ciudadanos, que no se conocen tampoco los planes ni los presupuestos de, de Zaragoza Cultural y ni tampoco nada que tenga que ver con los programas en materia audiovisual. Eh, de entidades vecinales, pues entidades vecinales nos trasladan pues, ese problema de, de que no hay absolutamente ninguna voluntad en recuperar los presupuestos participativos, pese a que se dijo que, que habría una propuesta alternativa, pero no ha hecho nada el Gobierno en esta línea, la baja ejecución del presupuesto del urbanismo, el cómo se sigue vendiendo humo con el bosque de los zaragozanos o el abandono de, de otras iniciativas que contaban con el consenso, como pueden ser la infraestructura verde o el plan de movilidad urbana sostenible. ¿no? Nos reiteran entidades vecinales como San José o Las Fuentes o… o o el Actur, por pues reivindicaciones ya conocidas, ¿no? La prolongación de San José de Tenor Fleta en conexión con el Parque de la Granja o la intervención en el Canal Imperial o la necesaria ampliación del, del Centro Municipal de Servicios Sociales. El problema de que de las viviendas sociales del Parque Pignate allí no se sabe nada porque no hay ni un euro en los presupuestos. El problema de esas viviendas sociales en Alumalsa, que también se va a ir hacia una iniciativa de venta ...de suelo y de favorecimiento de iniciativas privadas... ...pero sin aumento del parque municipal de vivienda. En, en las fuentes, por ejemplo... ...tenemos el problema de ese parque agroecológico... ...que podía convertirse las fuentes... ...pues ahí está, eh, sin, sin ninguna iniciativa potente. La marca Huerta de Zaragoza, que estamos insistiendo desde hace años... ...que se le dé un impulso, sigue ahí sin, sin dársele una salida, ¿no? Los proyectos de huertos, de huertos urbanos, pues igualmente, ¿no? Eh, el bosque de los zarazones, ¿no? ya sabéis que los entidades ecologistas lo han criticado por la falta de participación, de información que está habiendo en ese terreno, ¿no? Pero también los ecologistas vienen a, a denunciar que en materia de transición energética y de lucha contra el cambio climático. No hay una apuesta decidida por impulsar el autoconsumo. Esas oficinas de información a la ciudadanía para que puedan colocar las comunidades de vecinos en sus azoteas, las correspondientes placas fotovoltaicas o, o la protección de alguna forma de la diversidad y de la movilidad en términos de lucha contra la emergencia climática tampoco estamos viendo en el presupuesto ninguna medida, ¿no? Del Actur, por ejemplo, también nos, nos reiteran ¿no? pues proyectos del barrio como el de La Chopera, pero también la mejora de las comunicaciones con el Hospital Royo Villanova. Es decir, en definitiva, que cerca de 50 de medio centenar de entidades hemos estado trabajando con ellas para que, de alguna forma, a la hora de las enmiendas en el presupuesto puedan tener voz y puedan opinar sobre el, el escaso interés que ha demostrado el Gobierno municipal por dar voz a las entidades que trabajan por la mejora de la ciudad, por la mejora de la calidad de vida de, de todos los vecinos y vecinas, ¿no? Y que son permanentemente denostados por este Gobierno que parece que le tiene alergia a todo lo que suene a participación ciudadana, ¿no? ¿Queréis alguna aclaración sobre algún punto? Ya sabéis que ahora el plazo de enmiendas va a acabar pronto, próximamente, y que por consiguiente... El motivo de esta rueda de prensa es por eso, ¿no?, porque como va a acabar ya el 2 de febrero la presentación de diez enmiendas, alegaciones, estamos intentando dar un impulso o favorecer que sean presentadas el máximo número posible, ¿no?